Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy les traigo una página donde simplemente jugando unos juegos podéis ganar Bitcoin. Después se la dejo en la descripción a la página para que puedan empezar. Así que acompañanos. Venimos a juego, fíjense, son juegos sumamente fáciles. Por ejemplo, tenés el de la viborita, que era del Nokia 1000, no sé si alguno tiene más o menos mi edad, sabe de lo que estoy hablando. Es una serpiente que solamente vas comiendo y tenés ticket. Esos tickets vos lo agarras y eso equivale a las moneditas para Bitcoin. Tenés cierto tiempo. Pasado ese tiempo, se te convierte en una parte de la víbora nomás. Pero es súper entretenido. Así que se lo yo estuve jugando a ese, se lo recomiendo, está buenísimo. Después tenés el tirador de burbujas. Este no lo probé. Un tirador que tenés que ir reventando burbujas y vas ganando Bitcoin. Después tenés el rebote de Bitcoin que vas como haciendo que no caiga la moneda. Va saltando y saltando. Que no lo probé todavía. Y el Turbo 84 es un autito que vas cambiando de carril y tenés obstáculos. Y vas agarrando también, supongo que ticket que para Bitcoin. No lo probé todavía. El que sí probé es el de la vigorita y realmente funciona y te están pagando. Fíjense, yo jugué un ratito nomás y ya gané 5 sat que es la monedita de Bitcoin. Tenés un tiempo, para, un tiempo por día para recibir. Fíjense. Si no lo cambiás, tenés cuatro días, cinco días para cambiarlo. Si no, se expira. Fíjense los cinco. Lo único que te va a pedir es que descargue la billetera de Wallet of Satoshi. La descargas. Te va a pedir solamente que pongas tu correo. Te van a mandar... Dos palabras al correo para confirmar y listo. Es sumamente fácil hacerse una cuenta en la billetera. Y fíjense que luego puse Claim y ya me recibí los 5 SAT. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Es una manera sumamente fácil de poder ganar en los tiempos libres un poco de Bitcoin. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.